La mano, your hand it goes from the side down to your waist Da, da, da Si? Sí? On va a ça avec le garçon Depuis le debut Depuis le debut Sali top. De no. Depuis Attention in the bazar. Cinco, seis, siete Y Un, dos, tres 5, 6, a directa, directo, va directo, directo. ok? Directo. go, encore, encore. encore. Vamos a 5, 6, directo, go. 1, 2, 3, chicas. 5, 6, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, bien. Hey, les eh, 5, 6, ah, eso. Y chicos, hombres, hombres, miren a la chica, regarde la fille, eh. Chicos, miren, 3, 5, 6, 7. Yo, regarde, yes, vamos a estar en please. 5, 6, bases, y 1, 2, 3, atención, go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, ramen, 1, 2, 3, turno, 5, 6, 7, sí o sí, yes, change, cursa. Cool Ahora no, mire, vamos a hacerlo con dos manos o con, una. con las dos, ¿eh? Para complicarlo un poquito. 5, 6 y 7, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Good, good? ¿Sí? ¿Titi? Bien. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Sí, sí? ¿Good, good? good Ragata. ¡Súper! ¡Bien, papá! Entonces, la siguiente. Yo compongo a dos y más, ¿sí? Yo voy a hacer un tour. 5, 6 y 7. Je prépare la pétita. Ok. On essaye ensemble. Ensemble. Attention. On s'arrête sur les 3. On s'arrête sur les 3. Yes. 5, 6, 7. Y 1, 2 y 3. 3. 3. Demain. Sí. Tour pour la fille. 5, 6 y 7. Ahí, yes, papá. Ah, ah, la cabeza, tiene que estar claro. <ríe> otro más, otro más. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6. ¡Bum! Eso, eso. Viene, ah, miren, miren para acá. Miren, les no perdía. Stop. ¿no? Looking de. de, de miren. 5, 6, 7. 1, 2 y 3. 3. Lash. Esa es la fille que va la conexión. Y cuando tú se toques... Con calma, con calma, con calma, sin miedo. ¡Ah, pero! ¿Listo? Vamos a ver. ¿Por qué? Otra más, otra más. 6, atención. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, la 3. Y 1, 2 y 3. Lash la... ¿Eh? Chocolate, 1, 3, 5, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, cinco seis ahí, Eso, ahí, eso ¡Bien, vamos dale, dale, dale.